¿Cómo funciona el joint sponsor? Sí, entonces el joint sponsor en este caso obviamente viene cuando el, el sponsor, el patrocinador principal no tiene los medios suficientes de alguna manera para peticionar a esta persona. Eh, joint sponsor tiene básicamente las mismas responsabilidades que un, que un sponsor, que un patrocinador principal. Eh, es igual un contrato con el gobierno eh, para apoyar a, este, a esta persona que viene aquí a los Estados Unidos eh, económicamente en caso de que ellos no puedan solventarse por sí mismos. Entonces, eh, recordemos, tienen pues las mismas responsabilidades por el mismo tiempo y es pues en conjunto con el patrocinador en, eh, principal en caso de que no, no, te, no pueda en algún momento solventar a esta persona. Sí, es bien importante conocer exactamente las responsabilidades de un John Sponsor. Que, bueno, sí. un John Sponsor puede ser un ciudadano o residente estadounidense y se si cumpla con los ingresos. Es, es bien importante porque ahorita el gobierno sí hace mucho énfasis en que el John Sponsor es el responsable de ese, de ese extranjero hasta que se vuelve ciudadano o pasa 10 años con la residencia. Este, no es cualquier cosa, es, hay que poner mucha atención porque si este extranjero llega a, a, a hacerse una carga pública, entonces el gobierno puede cobrarle al John Sponsor los gastos, digamos, de, de esta persona. O sea, el John Sponsor es el responsable financiero de que este, este ex, eh, ex, extranjero no va a tomar este, pues, beneficios de gobierno y se va a volver pues, la carga pública, que es lo que sí. está tratando de evitar el gobierno. Así que siempre hay que poner mucha atención, sobre todo en el contrato que se le hace a Jones Boncer que lo lean bien y sepan también las responsabilidades que va, sí, que va, que va a tener. Importante. Sí, eso ¿okay? un, es un contrato con el gobierno federal. Sí, entiendo. exacto, sí. y con el gobierno no se juega. Hay que siempre estar y eh, cumplir con todos los, los a, o sea, al pie de la letra todo lo que, se, lo que se pide. Correcto. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.